¿Estamos ya? Seguro que no os habéis confundido de sala, porque esto está, está petadísimo, no sé si vamos a dar el nivel. Bueno, bueno, nosotros a lo mejor no, pero el tema del que venimos a hablar estoy seguro de que sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por venir, muchas gracias por elegirnos, sobre todo con la cantidad de super gente que hay a esta hora, esperemos que nos defraudes, esperemos que nos no dormáis, porque habiendo gente de, de, de pie puede haber algún, algún problema ya. Entonces, venimos a contar Dapper, si habéis estado en la keynote de, de Scott Hunter. Eh, Veis cómo es algo que, que le ha metido mucho peso Microsoft. Vamos a contar también un poco eh, Azure eh, Container, cómo desplegarlos sí, y cómo verlo un poco no solamente en un entorno local, sino cómo podemos ponerlo en, en Azure, en otros entornos. ¿vale? Y bueno, estaremos hablando un poco de, de estos dos temas. Dar las gracias a por, bueno, toda la parte de patrocinadores, sponsors, sin ellos todo esto no sería posible y además ya... Apetecía una adonde donde podíamos estar todos juntos, poder eh, charlar, encontrarnos en los pasillos, poder pues, bueno comentar temas que se hace muy frío hacerlo todo en, en online. Sin duda. Vale, eh, nos presento. Él es Juan Ravírez, director en ingeniería, que queda algo así. <risa> Compañero, yo creo que durante 10 años. años ya, eres sí, sí. Recuero, mucho, muchos años ya. es Carlos Recuero. Ya vamos pegando tiros en esto muchos muchos años ya. Es un chiste que no vale para Estados Unidos. Lo de, bueno, pegando <risa> tiros. <risa> Y nada, pues eh, adelante, Carlos, empieza. Vale. Eh, bueno, solo veo las tres primeras filas. ¿Quién de vosotros trabaja con algún tipo de sistema de distribuidos? Es decir, algún módulo que se comunica con otro módulo directamente o con un service bus, una cola o así, más o menos. Vale, digo, porque esta misma pregunta la hacíamos hace, a lo mejor, cuatro años y el número era mucho, mucho, mucho menor. Sí. También, eh, ¿cuántos de vosotros, cuando tenéis montado vuestros sistemas distribuidos, eh, tenéis ya vuestra integración hecha y de repente os llegan y os, os cambian un componente, os cambian algún tipo de integración y de repente pensáis que vuestra aplicación está cerrada, está terminada? y de repente todo cambia, hay ¿eh? que os cambian un service bus por otro tipo de, de cola o algún tipo de, de, de servicio eso es algo que, real, que normalmente suele, suele pasar y no suele gustar mucho, cambios del cliente... Eh, él es mi jefe, me lo ha dicho hace varias veces, <risa> <risa> también lo digo vale, entonces al final llevo unos cuantos años trabajando en sistemas distribuidos y hay ciertas casuísticas que tener que resolver una y otra vez, al final el tema de tengo que llamar de un microservicio a otro microservicio pero no me quiero atar en el nombre o quiero llamar pero si está fallando cómo voy a, voy a reaccionar tengo que hacer reintentos, hago un ciclo breaker, eh, eh, tengo que meter un, un mensaje en una cola y tiene que haber otro, eh, otra, otro módulo que tiene que coger, estar atento y escuchar. que Al final suena sencillo, pero es un mismo código que vas implementando 100.000 veces. Uh -huh. Te haces ciertas abstracciones, porque todos son muy buenísimos haciendo abstracciones, y son una mierda. Al final coges y dices, esto eh, en el sprint, dices, en medio día me he cambiado de uno a otro. Mentira. Al final dices, en el siguiente, en el siguiente proyecto lo voy a mejorar mierda, también, al final no te sirve tampoco al final son problemas que vas teniendo una y otra vez y que al final como son muchos microservicios vas arrastrando o, o, o peor, terminas otro. acabando en, haciendo sobre ingeniería, haciéndote tus propias cosas para intentar abstraerte de otro SDK, de otro framework y eso lo único que haces eh, cuando tienes sobre ingeniería es complicar los proyectos los ma menos mantenibles más difícil que luego alguien pueda entrar a ayudarte al proyecto y al final son, son problemas ¿vale? que podemos llevarlo entonces, eh, ¿por qué estamos nosotros empezando a usar Dapper y por qué creemos que Dapper nos puede ayudar a, a hacer esa nueva generación de aplicaciones, sobre todo en entornos distribuidos? Porque gran parte de estos problemas eh, no los soluciona. Nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver una arquitectura muy alto nivel de lo que sería una, una aplicación donde tenemos otros servicios que se integra pues, con un Cosmos DB, un Redis, un SendGrid. Al final, si hacemos una aplicación tradicional, nuestros servicios, estructuraremos nuestra aplicación de una manera u otra, pero van a estar acoplados a estos servicios. Tendremos un nuestras las librerías para hablar con Cosmos DB tendremos las librerías para hablar con Redis, con los servicios externos que haga falta o incluso tendremos, pues muchas veces nos, nos estamos acoplando, ¿vale? Entonces eh, Dapper, nosotros vemos que nos viene a solucionar todo esto. ¿Qué es lo que hace bueno, Dapper? Todo. Bueno, gran, gran parte. <risa> Para no parte todo. De o sea, esto no es la, la llave maravillosa que nos venga a, a solucionar todos los problemas, pero sí nos va sí útil, a sí. ayudar a diseñar arquitecturas distribuidas o, por lo menos, donde haya diferentes componentes y, y estos acoplamientos que se van generar y, pues, eh, se lleven mejor y los podamos solucionar. Entonces, Dapper eh, se basa en el patrón Sidecar, ¿vale? Dapper es un proceso que se ejecuta al lado del nuestro. Y yo, como lo entiendo, como lo veo y como me gusta verlo, es pues como una especie como de mayordomo al cual yo le encargo que me haga cosas, eh, por ejemplo, llámame a este servicio, invócame esta API, avísame cuando suceda algo pero yo solo hablo con él. Yo no tengo que estar preocupándome de, oye, ¿cuál es la URL, el puerto de este servicio, cómo tengo que integrarme con este otro componente? Eso ya se ocupa él. Esa, es Toda esa problemática la tiene, la tiene Dapper y yo solamente hablo con, con él. Entonces, se basa en este patrón Sidecar, no quiere decir que Dapper... Mmm, me sirva a mí, ni, se, ni me tape, está al lado mío, yo sigo estando aquí, a mí me pueden seguir llamando. Y luego, a ver, luego esto es un proceso, como digo, puede correr en un contenedor, tiene muchas maneras de correr, pero eso ya lo vamos a ver. Pero como veis, básicamente, la arquitectura pasaría de un modelo a otro y Dapper nos va a ayudar a hacer esta integración con, con el resto de elementos de nuestra arquitectura. Genial. Vale. Uy, que tengo el ratón sensible. Vale, eh, como esto mola, sí, dapper, todo esto, charla, eh, estupendo, vamos a, hemos implementado un, un, una solución, O la íbamos a contar entero, pero después de hacer una prueba dos horas y media después hemos dicho, bueno, vamos a contar solo una parte porque la gente se querrá ir a su casa. Entonces, el ejemplo que hemos hecho para practicar un, posqui, un poquillo para poder enseñarlo y que colgaremos en el GitHub va sobre la gestión de hoteles. Súper sencillo. Tenemos tres módulos. Vamos a tener un módulo que al final lo que reciba es un, un CRUD muy sencillito, que recibe características de hoteles. Si tiene piscina o no tiene piscina, el número de estrellas, el, el precio base de la habitación. Es información que es medianamente eh, no estructurada. Puede ser que eh, una cadena me mande cierta información y que otra cadena datos que no, sean, que no confluyan perfectamente. Entonces, bueno, pues suponemos que es información medianamente no estructurada. Vamos a tener un segundo módulo, que es el, el planificador de capacidad, que al final es saber eh, mañana para este hotel voy a estar al 75% y pasado voy a estar al 5%. ¿vale? En este caso, en vez de recibir la información a través de un CRUD, vamos a estar eh, con un PubSub, vamos a suscribirnos a un topic, en este caso, y distintos sistemas empezarán a meter información. Con esta información nosotros recogemos la información, calculamos y guardamos que vamos a estar al 75% mañana. ¿vale? El, último, el último módulo que tendría, que se ejecuta todas las noches, me curra un relojito ahí con el PowerPoint que estoy hecho yo en máquina, y todas las noches se ejecuta y va a intentar calcular las tarifas de cada hotel los siete días restantes. Para eso tendrá que invocar a cuánta capacidad tengo, por tanto, llama al Capacity Planner y el número de habitaciones que tiene, el precio base y llama al, al Hotel Catalog. Aquí, vale. como veis, tenemos diferentes servicios y tenemos otros servicios externos a lo que nosotros vamos a desarrollar con los que nos tendríamos que integrar. Pues esas bases de datos, esa eh, base de mensajes, ese relojito que no sé cómo lo habrá resuelto, vale, <risa> pero al final eso en nuestro código va a implicar una, una integración directa. Ahora vamos a ver cómo con Dapper eso va a ser mucho más transparente. Vale, pues transformamos esto en la visión que, que tendríamos de esto mismo con Dapper. Entonces, como decía Juan, tenemos el sidecar, el side, ahí es, me saqué el first, el side es de que se coloca al lado. Entonces nosotros directamente casi todas las invocaciones que hacemos utilizamos Dapper. Dapper lo que nos va a ofrecer es una una API. Lo vamos a ver ahora en en código. Ese, ese sidecar se va a comunicar bidireccionalmente con el código que ya teníamos anteriormente. No hay que hacer grandes modificaciones en el código, ¿vale? Entonces, aparte de meter por cada uno de ellos un sidecar, eh, lo, vamos a ir eh, introduciendo una serie de building blocks. Al final, la forma en que eh, eh, Dapper se organiza define una, una especie de áreas funcionales, es decir, la de secretos es el building blocks de secretos, al final puedo hablar de secretos, es sencillo. Al final es pues dame un secreto o para mi configuración quiero utilizar un determinado secreto. Eso es como conceptualmente, pero a la hora de instanciarlo lo vamos a instanciar a través de distintos componentes. Por ejemplo, vamos a tener un componente de local file que es que mis secretos van a estar en un fichero en local, cosa que en producción por supuesto no haremos. ¿En producción qué haremos? Pues eh, seguramente utilizamos otro componente que esté apoyado en Azure Equival. Es decir, vamos a resolver la misma funcionalidad, la API a la que voy a invocar es la misma desde mi código, pero yo por detrás o meto un componente o meto el otro. El que ejecuta el desarrollador realmente no se da cuenta una instanciación o otra instanciación. Ese es uno de los poderes que tiene ah, de los poderes Por que un que lado, tiene. vamos a tener nuestra aplicación y por otro lado, vamos, sí que vamos a tener que configurar Dapper con estos componentes que Dapper sí que luego va a tener que saber descubrir y va a tener que saber cómo, cómo usar. Vale. Eh, segundo, que vamos a darle bastante uso, el de State. Normalmente, tenéis que pensar el componente de State, si trabajáis en microservicios o en sistemas distribuidos, microlitos, como queráis llamarlo, muchas veces va asociado con el concepto de stateless. Al final tenemos una petición y esa petición no tiene ningún tipo de estado. Muchas veces, muy frecuentemente, necesitamos algo para persistir, ya sea los datos o persistir en un determinado estado de, de la aplicación. Por ejemplo, estás en un determinado proceso de facturación y tienes que acordarte que para el cliente 5 estás en la etapa número 8. De tal manera que cuando te llega una nueva petición, tienes que saber, hey, que estoy en la etapa 8. Pues es un, una problemática, que es lo que ha venido a hacer la gente de Dapper, que se, re, que se recoge muy frecuentemente en distintas aplicaciones. Los state, al final, es tan sencillo como dame un state y, y guardo un state. Pero aquí, importante, no intentéis usar el state como vuestro repositorio, como vuestra base de datos. Ahí, al final, tendréis vuestro ORM, podéis usar el otro Dapper, ¿vale? Podéis usar sí, no, este tipo vez, de es. cosas, ¿vale? Sí, sí. Pero no intentéis usar porque, al final, pues bueno, tiene una API, lo que busca Dapper <risa> es tener una API que pueda cubrir diferentes componentes y entonces todas las particularidades que puede tener un SQL, un Redis, determinados servicios, los, los vais a perder. Justo, no, no es entity framework. Al final, para gestiones sencillas está bien. Si necesitáis entity framework, pues metéis entity framework, que en un claro. Dapper no quita el resto de tecnologías. Pero te puedo quitar muchas cosas de, de otras. Aquí simplemente, eh, el que os decía que en información no estructurada, vamos a meter una implementación, un componente de Cosmos DB y paso para los otros dos de Redis. Eh, listo, ya he pulsado demás. Vale, eh, Service Invocator, voy a ir un poco más rápido con los toros, pero vamos, Service Invocator a mí me parece de, lo, de, de los que más molan, porque al final normalmente o hacemos una, una invocación asíncrona, nos apoyamos en una cola, yo te dejo ahí el mensaje, tú cuando puedas lo resuelves, y muchas otras veces tenemos que utilizar un, una invocación síncrona, por ejemplo, para calcular el precio necesito en ese mismo momento saber a cuánto está la habitación. Para ese tipo de cosas se sirve el, el Service to Service Invocation. Al final es para algo, algo parecido a lo que tenemos en los servicios, el concepto de servicios en Kubernetes, que tú te extraes de dónde está, pues una de las cosas que nos da. También nos permite eh, directamente que la comunicación que se haga entre Sidecar y Sidecar vaya por gRPC y con MTLS. Entonces, son cosas que tú no tienes que hacer y directamente te lo, te lo hace automáticamente. Cosas que molan de este, de este Building Blocks, el tema de retries, el tema de Circuit Breakers. Vamos a ver un ejemplillo, como veis, que en dos minutillos nos hemos picado una, una funcionalidad para, para hacer eso. Entonces, es cierta funcionalidad para, invo para invocar a otros. Y toda la parte de Discovery. O sea, al final, es algo Cierto, que hemos siempre. hecho muchas veces, que mmm, tenemos un montón de servicios, la URL, el puerto, donde tenemos que llamar. Aquí simplemente tenemos que saber cuál es el nombre del servicio que tenemos que invocar y nos olvidamos del resto, de configuraciones, en qué puerto lo tienes tú, en cuál lo tengo yo, cómo lo hemos desplegado. Eso la verdad que es, es una ayuda muy importante. Guay. Siguiente. También de los que más más utilizamos, hay más. Hemos cogido los que nosotros utilizamos al final en el día a día, todos los días. El de PubSub. Al final, siguiendo el patrón de publicador-suscriptor, eh, desde meter un mensaje en una cola, no sé exactamente si va a ser la cola de Azure Storage, si va a ser una de AWS o si va a ser Service Bus, me da lo mismo. Empujo mensaje, a un push del mensaje O directamente reacciono a cuando me llega otro Vais a ver una línea y directamente reaccionas Aquí es donde seríamos capaces Pues te llega el cliente Oye, que quiero cambiar, estoy en AWS Me quiero mover a Azure mm, Tu código no lo tocas Cambias la configuración de tu componente Y no has tocado una línea de código Sí, porque yo de SQL a Oracle no, eh, no me pasó jamás Pero de Event Hub a Service Bus y viceversa sí. Creo que han sido bastantes veces Empiezan a ver el coste y dicen Uy, pues a lo mejor vamos a otro Vale, y el último es el de Binding, el, de bindings, el Building Block de Binding. Al final, el de Binding es para interacción con sistemas externos. Eh, ya sea porque un sistema externo eh, eh, lanza un... ¡Lanza! Me están costando conceptos mm -hmm. de esto que dices. Eh, lanza un, un, un evento y tú tienes que reaccionar el mismo, o tú quieres interactuar con una interfaz eh, y tú quieres mandar un mensaje y que ese mensajillo o, o acción que vayas a hacer termine en un sistema externo. Ejemplos. El cron, por ejemplo, es un, un ejemplo de Binding de Input. Va a haber una expresión cron que vamos a meter aquí y que va a hacer un evento de, hey, eh, toca, que es, según la expresión que hemos metido y tienes que reaccionar. Y, y de salida, por ejemplo, tenemos el de SendGrid. Ahí puedes coger, mandas un método que es Invoke y mandas el correo automáticamente. Vais a ver también dos líneas linea, dos de código. Ejemplos de output también que utilizamos mucho, señalar por ejemplo. Signalar es mucho y dices, oye, ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, manda una notificación para que el usuario se, se entere. Vamos a, vamos a verlo. Porque preferimos enseñar código que enseñar slides. Porque como sea tan bueno como, con el código como con, con el slide, estaría despedido. Vamos a ver. Vale, os, os presento un poco el, ejempl el ejemplillo que hemos visto. Los tres módulos que hemos hablado. Y lo que vamos a ver es eh, cómo es difícil es meter. Vamos a hacer la prima, si os acordáis, en la gestión de estados para que veáis un ejemplo. El resto, al final, es invocar a otros métodos de la API. Para este, al final, para meter dapper, pues, como hacemos siempre, nugget instalamos el Dapper. ¿Vale? Esto es... Bueno, el de ASP.NET Core, vais a ver que hay cierta... Eh, que Dapper interactúa con elementos del propio ASP.NET Core. Lo veremos con el PubSub, por ejemplo. Instalamos. Tengo un error por ahí porque me he dejado el código medio preparado, pero vamos, ya espero que funcione al final. Siempre que metemos... Eh, un paquetito Ahora lo que queremos hacer para poder inyectarlo, vamos a llamarlo el método extensor que nos va a proveer del, del cliente dapper. Por pues, bueno, pues una vez parece que los métodos se llaman como se tienen que llamar, addDapperClient. ¿vale? Y ya lo que nos queda es utilizarlo. Aquí lo que hemos hecho es el controlador y casi toda la lógica la hemos metido en un método de, de servicio. Si echáis un ojo al proyecto, eh, fijaros en cómo se utiliza dapper. No es la arquitectura que recomendamos, el resto del código, como, como está estructurado, no, no quiero después eh, lloros y quejas, ¿vale? Esperamos, para que podáis jugar con ello yo creo que está, está bien, más allá de lo que vayamos a contar, que va a ser una, una pequeña parte. Como de costumbre, lo que vamos a utilizar es la inyección de dependencia a través del constructor para utilizar la clase con la que interactuamos normalmente, que se llama Dapper Client, ¿vale? Este es el cliente que hablaría con, pues, con el componente que yo decía antes, que sería nuestro mayordomo que se va a encargar a hacer todas las peticiones de llamar al Estado, de llamar a, a, la, pues, bueno, a, a cada uno de los componentes que tengamos definidos y que vamos a usar en nuestra arquitectura. Vale, lo guardamos por aquí. Vale, ya tenemos lo que es en sí la fontanería, ya la tenemos. Ahora vamos a empezar a utilizarlo. Para invocarlo, pues si hemos creado algo que es dapper client, pues será para, para hacer algo con él. Vale, aquí vais a ver ejemplos de cosas que se pueden hacer, tema de health checks, eh, temas, por ejemplo, de Invoke, el invoke sería para si este microservicio quiere llamar a otro microservicio y no quiero atarme exactamente a cuál es la URL, a cuál es el puerto, ese tipo de cosas, pues sería aquí, entonces, esta es la funcionalidad que nos está dando la API de... La API de... Eso es un poco lo que decíamos antes, aquí ya no vas a tener acceso, digamos, a, a las tripas de los diferentes servicios que te conectas, aquí lo que tienes es una, una fachada de servicios común, eso que es, es lo que nos va a simplificar, el, haber, el tener algo común es lo que nos simplifica, pero también, pues bueno, nos va a limitar a ciertas cosas, ¿vale? Entonces, es, es eso que sí que en el día a día tenemos que saber elegir bien cuándo vamos a usar dapper y cuándo pues tenemos que seguir por caminos tradicionales vale pues el método también está bien llamado para obtener el estado get, get state testing, que en este caso para que no se me olvide que se me olvida siempre la gestión vale especificamos cuál es el tipo que queremos voy a dejar indicado lo vamos a ver en un segundo que es el store name vamos a dejarlo indicado lo creo por aquí y ahora lo rellenamos Y lo que pide al final es, es clave valor. Vamos a guardar un estado con una determinada clave, lo vamos a recuperar utilizando la misma clave. Bueno, esto en principio ya habríamos hecho la obtención. Vamos a contar qué es directamente este, este store name. Al final hemos hablado del concepto de tú tienes un building block que va a resolver todos tus problemas o alguno de tus problemas sobre estado, y tienes distintas instanciaciones, distintas implementaciones, que es lo que ellos llaman componente. Entonces, al final, el store name, el store name es el nombre del componente al que le hemos asignado. Para que veáis cómo se implementa un componente, cómo se configura, la implementación ya viene dada, eh, vamos a abrir nuestra carpeta de componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, a nivel de state, hemos llamado Redis, es, eh, Redis State Store y Cosmos DB State. Entonces, es importante cuando luego ejecutemos, luego Carlos nos va a enseñar, que da per sepa dónde están nuestros componentes, ¿vale? Por defecto, él tiene una ubicación donde tiene ciertos componentes por defecto, pero podemos configurar o podemos definir los, los nuestros propios de nuestra aplicación, ¿vale? Que es el caso que está enseñando, Carlos. Vale, pues este es un, un ejemplo de, de componente. Aquellos que trabajéis con, con Kubernetes al final vais a ver como esto me suena muchísimo y han copiado bastante de mi manera eh, de ver de, de, en una buena manera utilizando ciertos conceptos que utiliza y ciertas sintaxis que utiliza Kubernetes. Entonces principalmente, bueno, más allá de ver que esto es un componente, eh, dos cosas importantes que nos pueden, nos pueden importar aquí. Uno es el tipo. El tipo al final lo que nos está diciendo es, eh, vale, eh, ¿este código eh, cuál es? En este caso es la implementación de Cosmos DB. Esto es alguien, la comunidad, la gente de micro, quien la haya tenido que hacer, que se ha implementado esta, esta implementación de cómo todos esos métodos de la API terminan llegando a Cosmos DB. Cosmos DB y SQL, vamos, hay un montón. Mirar la lista que hemos ah, hecho esto porque Cosmos a, a, es cool. Pero... Aquí es importante ver la documentación porque no todos los componentes implementan todo. todo igual. O sea, hay algunos, por ejemplo, que podemos hacer queries, por ejemplo, en Redis o con Cosmos DB se pueden hacer, También. pero a lo mejor otro tipo de, de servicios de estado no lo soportan. Entonces, es, es importante tenerlo claro. Si no lo soportan, Dapper, el cliente de Dapper, te va a dar un método, un, un error, una excepción de no implementado, pero es importante que lo sepamos. Sí, sobre todo para características ya más avanzadas que por su propia naturaleza, por ejemplo, SQL no trabaja con el mismo tipo de partición que podemos trabajar por ejemplo cosmos ahí, Entonces, ahí sí es cierto mira la documentación porque está mmm, colabora mucho la comunidad está cambiando mucho y, y enseguida veis cómo va avanzando y como por la semana pasada había algo que ya no estaba lo liberan y, y la verdad que es muy interesante tal cual entonces, este es el tipo que te dice qué tipo de implementación vamos a tener, qué tipo de componente vamos a utilizar, y luego tenemos el nombre que nos sólo hemos dado, que es el que os dé la gana, este es el que he puesto yo. Después, el resto son los parámetros que hay que cubrir. Para Cosmos eran unos, para SQL serán otros. Simplemente indicar más allá de esta información, está baseado, datos se autodestruirá después de esta charla. <risa> <risa> vale, entonces, esta información, estos values, eh, para no tener que meterlos a pelo, os contamos que había un building block que era de secrets, que en mi caso, en local, he utilizado un fichero en local, uno, una implementación que se llama eh, local secrets o algo así. Vale, entonces, como no queda bonito, no solamente la aplicación puede utilizarlo, sino para definir los componentes, puedo incluso apoyarme en ese componente. Entonces, lo que le digo es, hey, utiliza este componente y en vez de referenciar aquí cuál es la clave, eh, que sé que lo voy a borrar, pero hay gente que está muy a pues lo que voy a hacer es referenciar el secreto, súper parecido a cómo haría esto mismo también Kubernetes. ¿vale? Bastante sencillo, como metes un, un componente, sobre todo ya con esto, ya tienes montado Cosmos. No, no, no desplegado Cosmos, pero ya puedes empezar a utilizar Cosmos. Entonces, este es el nombre que tengo que copiar, que es el nombre que se llamaba StoreName. Lo pego por aquí. vale Y antes de probar, ya vamos a ir a, a la segunda parte, que es, vale, eh, lo he recuperado, pero previamente tengo que, que guardarlo, por supuesto. Eh, lógica súper similar, equivalente. Tupper client, save, state. Creo que esto estaba tipado, pero no termino de acordarme. Vale, el mismo. Siempre hay que especificar cuál es el, el componente, el nombre del componente que queremos utilizar. Un mismo módulo, un, eh, un mismo, una misma aplicación podría utilizar. Imaginaos, no, no es el propósito del state, pero imaginaos que queréis hacer una especie como de caché que queréis meter en Redis y después una segunda capa que vaya a Cosmos. Se puede hacer. Puedes utilizar más de un componente por un, uh -huh. eh, para uno de los módulos. Especificas cuál quieres hacer, de qué uso quieres hacer y ya está. No nos volvamos locos porque el módulo state es para lo que es. Pero bueno, como tal, potencialmente se pueden llamar distintos en, distinta, en el mismo módulo, distintos componentes dentro del mismo building blocks. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde estaba aquí? He metido el nombre del, del componente, le digo cuál es la clave que quiero utilizar y lo último es decir... El, el, el valor en sí, ¿sí? Okay. Vale. Con esto ya estaría. Ya habíamos metido escribir y leer, lo metido, sin, sin la chapa que os está dando, dos minutillos, como, como mucho. ¿Qué cosas eh, ofrece este módulo de state que no estamos hablando? Seguramente, que si estáis utilizando eh, sistemas distribuidos, tenéis, os estáis pegando con el tipo de consistencia que tenéis que utilizar. Al final aquí, no sé, creo que dentro de este método, puedes especificar cuál es el tipo de consistencia que quieres. O bien quieres una consistencia fuerte, que es el, la más tradicional, o dices, bueno, esto en algún momento tiene que ser eh, consistente y metes una consistencia eventual. Un parámetro. Y directamente el uso que va a hacer es, es uno u otro. Y el otro es la concurrencia. Es un problema también muy típico que cuando vas a guardar, eh, dos elementos leen y uno, guarda, eh, uno modifica, el otro modifica, y según el que guardes primero, o el que guarde el último, según la política que definas, eh, la información va a ser una u otra. También un único parámetro defines, oye, el que gana es el primero o el que gana es el último. Todo esto que al final te tienes que esperar con la base de datos y empezar a hacer triquiñuelas, un, un parámetro dentro, dentro de llamarlo. ¿vale? Y este es un ejemplillo, no vamos a entrar, pero es una funcionalidad avanzada que incluso te permite hacer queries más avanzadas. Eh, no todos los sistemas lo permiten, pero podrías empezar a meter patrón de especificación y empezar a meter todos los filtros que quieres, or, and, todo este tipo de, de rollo. Vale, eh, el código no hay que hacer nada más. Lo que había que hacer con dapper ya lo hemos hecho, para que veáis lo sencillo que es. Luego veremos cómo se utiliza para otros contextos, pero veis que al final son tres líneas lo que, lo que hay que escribir y lo demás ya viene implementado de facto por, por la propia API. Vamos a ver cómo, cómo tiene que correr eh, un ejemplo como estos. Normalmente estamos acostumbrados a hacer eh, start y, y punto. Hay una librería, lo contará Juan, que nos permite hacer esto. La, la manera nativa de ejecutarlo es con un comando, ¿vale? Porque es que al final lo que tenemos que dar es un... Tenemos que crear un proceso, el proceso de sidecar, eh, que sea el que lo ejecute. Entonces, permitimos un segundo que lo busque porque no se hace dos cosas a la vez. Vale, este es el, un ejemplo de lo que habría que ejecutar para, para correr la aplicación. En este caso lo que decir, eh, corremos Dapper y Dapper a su vez termina invocando, veis por aquí el .NET Run, termina ejecutando a .NET. Hay otra manera de hacerlo, lo veremos. Parámetros que hay que utilizar siempre en cualquiera de los, de, de los modos que tengamos que ejecutarlo. Hay que identificar ese módulo, Qué nombre tiene. Este nombre es el que nos va a permitir al resto de servicios conocernos para hacer el service discovery y todo esto. Al final no tienen que saber ni en qué puerto ni nada, pero lo que tienen que saber es que se llama catalog. Vale. El puerto donde vamos a correr. Que este es cuando el típico fichero que tiene Visual Studio que te dice, oye, va a correr en el 5195. Eso tiene que saberlo Dapper para saber hacia dónde tiene que mandar las las las peticiones. Y el punto que comentaba Juan, el catálogo de componentes. Vale. Y, de components y después hay más cosas, está temas de gRPC, no vamos a entrar mucho, pero vamos, te deja tallar en el camino muchísimo también el eh, pues voy a ejecutarlo y este es el momento en que todo implosiona <risa> <risa> y la liamos Vale, bueno, eh, lo tengo en verbose, eh, un verbose alto, pero bueno, aquí eh, cosas así un poco des destacables, cada uno de los componentes que vamos a utilizar pues lo va cargando. Es la típica cosa que las tres primeras veces no te ha funcionado. Pero aquí vemos que el Cosmos DB State está funcionando, que el, el componente el local de secretos está funcionando. Aquí están los, fuck. Vale, <risa> ahora, ahora resolvemos. Aquí está lo típico que te dice, oye, no, no funciona. Y esto porque me he dejado, seguramente, algún using o alguna cosa por el estilo. Vamos a ver. ¿Un punto y coma? ¿Qué habéis dicho, perdón? Vale. Ah que no O este es de primero, eh, de primero de, <risa> de demo. <risa> Vale, vamos a ver si, si compila con... con aquí, que... En este punto lo que veis es que no podemos levantar solo nuestro servicio para que todo funcione. Necesitamos eh, que Dapper funcione, levante la aplicación para todo el ecosistema de componentes sobre el cual se va a apoyar la aplicación, se levante y además como habéis visto en el log, en la parte donde no ha petado, ¿vale? ahí sí que se ve cómo él ha ido levantando eh, cada uno de esos componentes. esos componentes hubiesen estado mal definidos, hubiese habido algún problema en la configuración, hubiese fallado y también nos hubiese saltado aquí. Entonces, esta parte de log no solo es que compile o no compile nuestra aplicación, sino que todo este entorno de componentes que va a usar eh, levante correctamente. Vale. Eh, pues más allá de que se me ha olvidado guardar, la aplicación en principio funciona. Eh, aquí ya te dice lo, los propios mensajes de la aplicación y... Eh, toda la morra ya que te mete un poquillo, un poquillo pero, pero estos logs son muy importantes luego cuando vayamos a levantar la aplicación, porque lo, lo que os digo si no vemos todos esos componentes eh, que estén bien levantados, luego nos puede fallar la aplicación, sobre todo cuando somos en otros entornos y no sabremos por qué falla vale, pues entonces aquí eh, Swagger vale, entonces simplemente es, es una chorra de, de ejemplo el, el ejemplo de verdad que tendréis en GitHub, manda emails y cosas por el estilo pero lo que queríamos era centrarnos un poco en que coges y, y ala, ya, ya está, te ha, metado, te ha metido el, el, la obtención de un estado. Claro, al pero, final es pero, algo que el, que el código lo haga otro, no lo tenga que hacer yo. Espera, pero aquí daros cuenta que hemos llamado directamente a nuestra aplicación, no a Dapper, y por debajo el cliente de Dapper ha sido el que ha llamado al componente. Ahora, Carlos, si yo quiero llamar a este servicio a través de Dapper, ¿cómo lo haría? Me alegro que me hagas esa pregunta, Juan. <risa> no se me había ocurrido. Vale. Eh, lo que hablamos, hemos llamado directamente a la aplicación. Si os fijáis la ruta, si llamamos directamente al módulo de Dapper, al final al sidecar de Dapper, el puerto es distinto porque estamos comunicando con otro proceso distinto y cambia un poco. Si os fijáis, el invoke es algo parecido a lo que habíamos visto de refilón con, con, con la API. Pues esa sería la manera de llamar directamente. Esto es lo que podríamos llamar con gRPC, vamos, eh, las opciones que tenemos. Pues Llama, llama igual. Claro que hacemos, nos llamamos al sidecar y el sidecar e interacciona con, con la API. Vale, entonces, ya que estamos aquí, lo que queríamos utilizar es lo que os habíamos vendido de temas del service to service. Que hay ciertas cosas de resiliencia, que todo el mundo hace temas de resiliencia, todos estamos preparados para un retry y todos tenemos un circuit breaker en el caso de que el, tengamos un error continuo cortamos el circuito para que las peticiones no se sí, sigan bueno, tratando. Tienes que meter librerías como polio, como otras, pero al final tienes que seguir engordando tu código con otras cosas o... y yo no, muchas veces no lo hago por pereza o por pereza no, a tiempo, ya que llámalo, que lo llámalo como quieras. Vale, entonces una de las cosas más chulas que me, ha, que me ha molado de Dapper es que simplemente creando un fichero que se llama, eh, bueno el nombre se tiene que llamar así es la nomenclatura, es que se tiene que llamar y tiene que estar en la carpeta de componentes junto con el resto. Entonces, es de un tipo en concreto, que es el de Resiliency, y aquí lo que nos va a permitir es definir dos cosas. La primera que definimos es una serie de políticas, es decir, cómo queremos que se comporte y las nombramos. Por ejemplo, lo tengo comentado, pero queremos, por ejemplo, que un timeout, consideramos timeout largo, a partir de 10 segundos. Entonces pues ahí defines, oye, estos son 10 segundos. El caso que os quiero contar, que es el de Circuit Breaker, que es lo que me parece siempre un poco más tedioso, vamos a crear un Circuit Breaker que se llama eh, Simple Circuit Breaker, que al final lo que haces es llamas, y a partir de la segunda vez, eh, la tercera o cuarta vez que empieza a fallar, que sean consecutivamente, eh, abres el Circuit Breaker. Abrir un Circuit Breaker significa que deja de funcionar. Y puede entrar en un estado de semiabierto, que es lo que llaman. Para alguna que otra petición la dejo entrar, y si funciona bien, pues bueno, ya me planteo y a lo mejor vuelvo a cerrar el circuito para que las peticiones lleguen. ¿Qué es esto? Esto al final lo que sirve es, si vas a fallar, falla rápido y no me molestes. Te doy el error, pero no, te no tengo que llamar a mi base de datos, y efectivamente va a fallar. Eh, mejora el rendimiento y deja de saturar tanto a mí como al resto de gente. Entonces, bueno, esta es la definición que tenemos que hacer. Eh, hay distintos tipos, aquí habéis visto los retries, hasta el infinito, exponencialmente, vamos, tienen bastante, bastante sintaxis para poder utilizarlo. Y después lo que hay que ver es, vale, ya he definido las políticas que quiero aplicar, quiero ver dónde las aplico. Podemos aplicarlo a nivel de actor, que es un building block que no hemos hablado, es un tipo de programación eh, orientada a actores. Pero en lo que nos ocupa tenemos dos formas principales de, de, de meterlo. A nivel de componente, es decir, por ejemplo, para el PubSub quiero hacer un retry de 10 veces, que es una cosa bastante habitual. O, por ejemplo, como tenemos hecho aquí, a nivel de aplicación, pues todas las funciones, que, todos los métodos que llaman en el catalog, van a tener un circuit breaker de la manera que hemos definido en la política de simple circuit breaker, de tal manera que la segunda vez fallaría. Si vamos esto ya, os dejo contar mi vida, y esto vamos a hacerlo, pues me he dejado un, un ID que, que falla. No termino de estar muy eh, de acuerdo que los 400 terminen implementando un circuit breaker, pero bueno, como estamos en modo demo, eh, eh, me parece bien. Vale, Entonces aquí lo que estamos haciendo es devolviendo un conflicto, que era el que tenía a mano, cualquier error. Veis que he empezado a llamar y ya te da directamente el circuit breaker. Circuit breaker is open. Tenemos definido unos unos segundos, va a coger uno para ver bueno, si funciona. Ese error ya es dapper, que no lo da. Ya no está llegando ninguna petición a nuestra aplicación, a nuestro servicio. O sea, tenemos ya una implementación que muchas veces pues, tenemos que poner un middleware, inventar algún tipo de cosa entre medias, ¿vale? pero en este caso con una definición de un fichero, configuración tenemos una serie de políticas disponibles y enseguida cualquiera de nuestras aplicaciones simplemente por el nombre lo podemos aplicar. Entonces es algo se aplica muy rápido, muy poco Joder. esfuerzo y tiene un valor muy importante. ¿Que la base de datos es la que está dando problemas? Joder, pero si me dejas seguir recibiendo peticiones, pues si ya estaba fastidiada la base de datos, pues si ya, me, me, sigue metiéndome mi mierda. o sea Bueno, pues vamos a descansar, va, va a dejar de funcionar todo durante 10 segundos, pero por lo menos no sigo penalizando. Vale, es simplemente, el concepto que quería dar de esto es que veáis que hay un montón de cosas que vamos a ver eh, que hemos dejado puestas, os las esbozo aquí un poco, en, en el Github lo tendréis, pero lo que quiero que saquéis la sensación es la cantidad de cosas que puedo hacer por un esfuerzo bastante mínimo. Claro. Si saquéis si sacáis esa conclusión, por mí, por mí bien. Pasamos a la parte de, vamos un poco justo de tiempo. Ojo, es que me pongo en modo chapa, sí. Vale, vale, lo que queremos ver ahora un poco es, eh, vale, ya tenemos la aplicación, sabemos más o menos cómo, cómo manejarla de una manera sencilla, ¿Pero cómo hacemos ahora esto para, para ponerlo en producción, para desplegarlo en diferentes entornos? Entonces, Dapper, como yo decía al principio, eh, parece que se asocia mucho al mundo de Kubernetes, a contenedores, pero en realidad es un proceso. Entonces, como hemos visto en el caso de, de Carlos, lo hemos levantado en, en modo Hosted, eh, aquí un, una, un componente importante que hemos usado y que por lo menos queremos mencionarlo se llama Sidekick, porque de cara a depuración, eh, es cierto que con Visual Studio Code hay bastante documentación, pero sí. con Visual Studio no hemos encontrado, no hemos encontrado mucho. Entonces, pues bueno lo típico, el proceso está ahí, te puedes atachar a él, te enganchas, lo depuras. Pero esta librería, os dejamos el enlace, lo que nos va a permitir es configurar pero dentro de, de nuestras settings, en un entorno, por ejemplo, un entorno de development o un entorno que nos queremos y esto sí que nos permite directamente arrancar desde Visual Studio, poder depurar, poner nuestros puntos de interrupción y todo de una manera bastante sencilla. La segunda manera de hacerlo, Docker Compose, ahora lo veremos. ¿vale? Esto es Además se ve bastante bien cómo podemos tener un Docker Compose con cada uno de nuestros servicios, cómo se configura el, el, el, el componente, en este caso el, el, el, el contenedor que va a ejecutar Dapper, cómo lo vamos a configurar y vemos cómo levanta todo. La tercera parte quizás donde más fácil y donde más extendido, donde se puede aplicar mejor todas las bondades que tiene Dapper es Kubernetes ahí no vamos a entrar, donde sí que queremos ver es la parte de Azure Container Apps o, o, o Aka, donde sí que creemos que, que nos va a ayudar sobre todo a los desarrolladores que no nos gusta meternos en ese lado más oscuro que es, que es Kubernetes toda esa gestión que tiene, porque al final Kubernetes está muy bien, pero cuando te tienes que meter a configurar los balancers, ingres, sí. que, ciertas cosas, pues se complica y yo creo que Aka, pues lo pongo ahí como una nueva esperanza porque no es fácil a los desarrolladores mucho, nos abstrae lo sí. que ha hecho Microsoft es coger Kubernetes ha cogido Dapper, Keda Envoy y ha montado un producto que creo que, que va a tener mucho mucho futuro, pero bueno aquí vamos a hablar de, de Dapper y vamos a ver cómo Dapper eh, está un poco orientado, eh, se puede que... usar dentro de, de, de Aka es cierto que puedes usar Aka sin, sin Dapper, vale pero como veis ahora, ahora veremos en, el, en un despliegue de, de Aka cómo, cómo, cómo, cómo lo vamos a levantar, pero básicamente lo que vamos a necesitar es crear un environment de Azure Container Apps, en ese environment nosotros lo que lo vamos a usar es para desplegar estos componentes que luego nuestras aplicaciones van a usar ¿vale? y luego también es importante que despleguemos un log analytics eh, porque es donde todas las trazas de nuestras aplicaciones van a, van a residir, es cierto, no hemos hablado mucho de toda la parte de, de trazas, logs pero en, en Logs Analytics y sí que lo que vamos a toda la parte de usabilidad la vamos a dejar en, en, en Azure Monitor y también eh, nos apoyaremos en Application Insight, pues todas las requests las peticiones para ver cómo se relacionan entre los diferentes eh, servicios, pues las podremos ver. Y luego, una vez que tenemos esto, ya lo tenemos desplegado y tendremos un entorno eh, donde podemos desplegar aplicaciones. Y nosotros lo que haremos, ahora lo veremos en los pipelines, como los hemos montado, tendremos diferentes pipelines para cada una de nuestras aplicaciones. Aquí, una cosa importante que, que también tiene mucho valor es que eh, acá nos permite tener revisiones que son las revisiones pues diferentes versiones de nuestras aplicaciones esto lo cuento muy rápido vale porque básicamente esto es desplegamos varias versiones de nuestra aplicación y acá nos va a permitir movernos entre una u otra eh, y tener diferentes estrategias y lo vale. que ha dicho por favor un microservicio un despliegue <risa> hace la cosa separadas. al final vale entonces vamos a ver un poco la parte de de los despliegue? pipelines uh -huh. vale entonces eh, Cómo lo hemos montado. Bueno, a nivel de de pipelines, básicamente eh, no se sé, ve, no sé, Juan. ¿Cómo estás proyectando? Con Windows P. No, coño, como las que antes. Pero no estás compartiendo. ¿Estás duplicado? Sí, comparte luego. Ah, a un duplicado. Vale, mira a ver. Perdón. Vale, entonces, bueno. Lo que. A la hora de despliegue, básicamente lo que hemos hecho es dividir. Eh, bueno, vamos a ver primero la parte de, de Docker Compose, ¿vale? Lo, pasé, lo vamos a ver un poco rápido porque vamos justos de, de tiempo. En un Docker Compose lo que vamos a poder tener. Es, y además se ve, se ve muy fácil, por ejemplo, la aplicación de catálogo, lo que vamos a definir es el, el, el contenedor donde tenemos nuestra aplicación, que en este caso tenemos un Dockerfile, que lo vamos a servir en un puerto... Que le vamos, eh, aquí sí que es importante toda la parte de, de red, porque nos tenemos que asegurar que tanto el, el, el contenedor que, está, que funciona como, como SiteCair que está sirviendo Dapper, que sería este, esté en la, en la misma red. Aquí por eso decimos que depende de, del componente de catálogo y que se sirve en la, en la misma red. Pero aquí, como, vai, como veis, básicamente lo que estamos haciendo es levantar el, lo mismo que ha levantado Carlos por, por comando, pero lo hacemos con, con, un, con, un, con, un, con una imagen de Docker. Esto lo hacemos para cada una de las aplicaciones que tenemos, de los servicios. Esto podemos usarlo, pues por ejemplo, si estamos en un equipo de trabajo grande donde diferentes personas trabajan en diferentes servicios, pues bueno, nosotros no tenemos por qué levantar en nuestro Visual Studio todos, nos queremos centrar en el nuestro, o simplemente porque queremos pues, probarlo. ¿Vale? Entonces, para usarlo... Bueno, esta parte me la voy a saltar porque si no, no, no nos va a dar tiempo, pero básicamente no. es hacer un Docker Compose App y esto ya levanta. Cosas interesantes que tenemos con Docker Compose, que incluso con, con AZ tiene tanta integración que con, podríamos llegar a desplegar a partir de un Docker Compose en Azure en, en Container Apps, podríamos desplegar nuestras aplicaciones basándonos en Docker Compose. ¿Vale? Luego... Eh... De cara a cómo vamos a desplegarlo. Para desplegarlo, sí. bueno, hemos visto esto en, en la Keynote, que el propio Visual Studio tiene una integración directa para hacerlo, pero nosotros preferimos hacerlo a partir de plantillas RM. Entonces nuestras plantillas ARM lo que vamos a tener, básicamente, la hemos dividido en dos. Primero la parte del, del environment. En la parte del environment lo que vamos a desplegar es... Eh, eh, con, digamos, con los pipelines, la plantilla RM y la propia, plan esto sería el, la definición del pipeline, que como ves es coger la plantilla RM y desplegarla, que no vamos a entrar, y luego lo que sería la, la, la, el propio JSON de la plantilla RM sí que hemos dividido una para este entorno, donde los recursos que nosotros aquí vamos a desplegar, me voy a ir arriba, es el propio entorno, Habremos desplegado previamente el, el workspace de, de Log Analytics, que lo tendremos como una dependencia, ¿vale? Aquí tendremos el, las dependencias. Y luego aquí lo que tenemos que definir, que es la parte más importante, es cada uno de estos componentes que nosotros tenemos de Dapper. Aquí, como veis, también básicamente es la misma definición, pero llevado a una plantilla RM. Ahora mismo ya tenemos soporte con Terraform, incluso con vices también podríamos llegar a desplegarlo. ¿Vale? Entonces, tenemos secretos. En este caso, los secretos, es cierto que como estamos usando un pipeline, lo que hemos hecho ha sido integrarlo con GitHub Actions y tenerlos dentro de los secretos del propio, Yo, del propio GitHub. ¿vale? Pero los tendríamos aquí desplegados todos los componentes. ¿vale? Y luego para cada una de las aplicaciones tenemos una plantilla aparte ¿vale? donde hacemos lo mismo. Aquí lo único que hacemos es desplegar la propia aplicación. ¿Vale? Entonces tenemos la, la aplicación, le vamos a pasar toda la configuración del, del, del, repos, del container registry, donde tenemos nuestra imagen, le vamos a dar el nombre de la imagen, le vamos a dar toda la configuración de Dapper o sea. y, lo, y lo vamos a habilitar vale, y lo podremos desplegar. Por verlo muy rápido, que ya me están aquí achuchando. <risa> ¿Vale? eh, una vez desplegado, no voy a correr los pipeline, pero básicamente la primera plantilla nos va a desplegar toda la parte del environment, ¿Vale? que aquí veríamos un environment de, de AK, y la parte importante, la parte de Dapper. Yo he desplegado mi plantilla y voy a tener todos los componentes que voy a necesitar para desplegar mis aplicaciones. Aquí entráis dentro y vais a ver la configuración, los parámetros y todo lo que necesitéis. ¿vale? Y por otro lado, las, la, la, los pipelines que nos van a desplegar las, las, las propias aplicaciones, lo que nos va a hacer es, una vez que entremos eh, dentro de... Bueno, lo que podemos ver dentro del propio entorno, tenemos la sección de aplicaciones, de aquí tendremos todas las aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, tenemos el catálogo, que es el mismo que estábamos viendo antes. El catálogo es una parte muy importante. Tenemos la parte de Dapper, donde lo vamos a tener habilitado, veremos los parámetros, pero vamos a ver la parte de revisiones. Eso es importante porque esta es la parte donde vamos a ver si esta aplicación se ha desplegado correctamente o no. Si alguno de los componentes que la aplicación requiriera no estuviese correctamente configurado o no existiera, no se podría aprovisionar. Entonces esta parte es muy importante. Fija Fijaros, perdón. Fijaros que el Container Apps, al final, desde un primer momento, porque esto acaba de dejar de ser previo hace nada, eh, desde un primer momento estaba diseñado para tener Dapper eh, tener por diseño. Entonces al final va fluido, porque lo han hecho así desde un primer momento. Que no quita que tengas que utilizar Dapper, puedes utilizar en lugar de Kubernetes, tu mismo proyecto, eh, meterlo aquí. Pero vamos, simplemente que es, va fluido porque ya estaba pensado desde un primer momento. Vale, luego, importante, toda la parte de, de, de, de trazar, de, de logs, de verlo lo de qué está pasando, ¿vale? Y aquí también se ve... Eh, se ve muy bien toda la integración que tenemos que con, con Dapper. Vamos a ver los logs, vamos a la parte de, de secuencia de registro. Y aquí vemos, tenemos ¿Eh? la, la, la réplica de eso de Swagger, depende... de el error es de Swagger. No, no, no, no, <risas> la réplica que, que va con el despliegue, pero aquí tenemos una parte importante, el contenedor. Y qué vemos dos, vemos el contenedor de nuestra propia aplicación. Aquí veremos la, la consola, pues bueno todos los logs que está dejando, eh, pues que ha dejado Swagger, las peticiones, el arranque y toda la parte de Dapper. ¿Vale? Aquí igual que veíamos la consola que estábamos viendo antes cuando Carlos lo ha levantado en el local, ahora la tenemos, eh, la podemos ver aquí. Toda esta información también la tenemos dentro de, del workspace de Log Analytics. Para acabar, y por ir más rápido no puedo ir, ¿vale? ver cómo funciona la aplicación. Al final eh, la hemos desplegado, la tenemos desplegada y aquí vemos que esta aplicación ya se está sirviendo a través de una url que es la propia url del environment que hemos creado y dentro del nombre de la aplicación. Como una de las cosas que nos da Dapper es que nos permite eh, configurar un ingres yo le he creado un ingres público y he publicado mi swagger para poder acceder a él. ¿vale? entonces pues Este es el, el mismo servicio, estamos usando los mismos componentes entonces si yo hago la misma prueba que ha hecho Carlos, como estoy tirando el mismo componente pues podré obtener el, el, el mismo catálogo. ¿vale? entonces pues, Estoy accediendo al mismo y, y veis como de una manera muy sencilla, ¿vale? Con unos pipelines muy sencillos, unas plantillas de ARM muy sencilla. Básicamente la configuración es moverla desde de, de un formato, pues desde de línea de comandos a un formato eh, pues, eh, ARM. Eh, podemos tener nuestras aplicaciones de, desplegadas de una manera muy, muy rápida. Vale. Bueno. El, el, el ejemplo es mejor que, que el, simplemente el get por, por IDE. Tiene, tiene más cosillas que seguramente os interesen si vais a empezar a aplicar por aquí. Vale, eh, resumiendo así un poquito, desde ya un, una manera más, un, unas conclusiones yo creo que la que tomando una cerveza hace un poco estábamos, estábamos comentando. Al final, desde el punto de vista de desarrollo, a mí me ha gustado la verdad que bastante. Llevo tiempo trabajando en esto y hacer la misma, yo no necesito tener código propio. Si hay ciertas cosas que alguien ha hecho mejor que yo, se utilizan. En este caso las abstracciones son muy buenas. Abstraernos, si es un Cosmos o es Redis, es algo que necesita un nivel de conocimiento que a lo mejor yo no tengo o no se me termina de dar Entonces, me parece un punto tener, tener esas extracciones también montadas. Y cómo se van el, el catálogo de componentes se, van, eh, se va creando más y más y vamos teniendo más opciones, más abanico. Al final es hacer cosas que nos puede proveer otros y que no tenemos por qué centrarnos ahí, nos centramos en lo que nos tenemos que centrar, que es en, en el implementar negocio. Y de, y de cara un poco, pues eso, a ciclo de vida de aplicaciones, diseño de aplicaciones, el, el pensar en vamos a centrarnos en nuestro Código, no vamos a, hacer, a centrarnos en, en hacer código, hacer integraciones de otras cosas, y porque Dapper no lo va a hacer por nosotros, nos va a poner la vida mucho más fácil y de cara a, pues bueno, a cambiar, a actualizar, a, a mantener. Incluso los displays como habéis visto, eh, se hacen muy rápido, muy sencillos, no tenemos que, que complicarnos la vida integrándonos y metiendo código en nuestras aplicaciones que luego seguramente vaya a cambiar y tenemos que meter librerías actualizaciones eso ya se ocupa y de hecho en el caso de, de acá es importante vale que nosotros no tenemos control sobre la versión de dapper eso es algo que tenéis que tener en cuenta que es el propio eh, bueno, microsoft eso. quien se encarga de ir actualizando porque sí que es cierto que dependiendo eh, qué componentes uséis va asociado a versiones de dapper y hay cosas por ejemplo tema de queries eh, pues eh, por ejemplo local funciona porque tenemos la última versión pero en azure nos hemos encontrado algún problema entonces eso es algo Justo. que tenéis que tener en Cuenta. Hay muchas cosas en alfa, eh, alguna en beta a nivel de componentes, algunos en stable, pero vamos, yo creo que más o menos la sensación que nos hemos sacado en ese, yo, ese mi, mi conclusión es que es la siguiente generación de aplicaciones distribuidas se van a apoyar mucho en, en este tipo de, de soluciones. Para mí, de hecho, ya nosotros lo estamos proponiendo ya en, en estamos, proyectos, estamos proyectos haciendo ya justo, trabajando haciendo en ellos y, y de verdad facilita mucho la vida y, y, y nos quita más, más de un dolor de cabeza. Vale. Eh, preguntas, no veo nada. Os tengo que estar deslumbrando con la calva alguno. Yo lo, lo siento por el pobre que le esté tocando. ¿Alguna pregunta por ahí? Vale. Bueno, si no, de todas maneras, eh, tenéis al principio de la transparencia, tenéis nuestros... Pondremos twitters. el repo con el código, por, como al final la última parte hemos tenido que ir un poco rápido, por si queréis ver Pipeline, los, los YAML, las definiciones, lo tenemos el código para que podáis acceder, jugar con ello, y cualquier, pues lo que sea Carlos, cualquier pregunta, a él. Muchas gracias por aguantarnos.